Mimosa púrica, también conocida como la planta sensible, es una hierba perenne nativa de América del Sur. Es conocida por su capacidad única de plegar sus hojas hacia adentro cuando se toca o se agita. Esta respuesta es causada por una rápida pérdida de presión de turgencia en los foliolos, lo que se cree que es una adaptación para disuadir a los herbívoros o proteger contra el daño del viento o la lluvia. Además se ha utilizado en la medicina tradicional ya que contiene varios fitoquímicos, incluidos los alcaloides y flavonoides, que se ha demostrado que tienen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y analgésicas. Algunos estudios también han sugerido que puede tener potencial en el tratamiento de ciertas enfermedades, como la diabetes y el cáncer, aunque se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos. Cuéntanos si conocías sobre ella.